Navegando por internet me llegó una pregunta a la mente. ¿Cómo termina Your Name? Ok Minunawa. Y me di cuenta que hay un manga de esto, o sea, un final después del final de la película. Si quieren leerlo les dejaré un link en la descripción. ¿Qué pasa después de la película? Your Name. Ok Minunawa. Luego que Taki y Mitsuhara se vieron en el tren, pues corrieron a ver si se encontraban. Bajaron por unas escaleras y Taki le pregunta a Mitsuara que cree que la conoce, ella dice lo mismo, con ese encuentro termina así la película. Como les dije hace un ratito, luego de buscarme encontré con que hay un manga de esto, o sea un manga después del final de la película, que tiene tres, digo creo que son cuatro capítulos. Me voy a dar la tarea de contarles un poco de lo que pasa en el primer capítulo. Y como les dije, si quieren leerlo completo, les dejaré un link en la descripción para que lo vayan a leer. Al principio del manga, Taki les vio los pechos a Mitsuhara y eso la enojó bastante... Luego quedó con su amiga Okudera Miki, sí se volvieron amigas al parecer, la misma de la película sí por si sí se preguntan. En fin le cuenta a Okudera y ella se ríe y dice qué lindo taki -kun. y dice a Mitsuhara que sí debería ser raro estar desnuda a estas alturas. Luego Okudera y Mitsuhara tuvieron una larga charla de chicas que no les contaré para no alargar tanto este video. Luego pasamos a otra escena en la que Taki se encuentra con sus amigos y le dice lo mismo que le dijo Mitsuhara a Okudera pero a su versión. Luego Taki se pone a recordar y dice que ese día se encontraron, fue como si ciegamente se empujara el mismo hacia un gran riesgo. Se refiere a cuando se encontraron en las escaleras. En otra página pasa que Taki estaba sosteniendo la mano de Mitsuhara todo el tiempo. A lo que ella le dice que está raro. Y luego de muchas viñetas llenas de palabreo pasa esto. Al parecer Mitsuhara entendió mal a Taki. Luego Taki le dice a Mitsuhara que vaya a donde él, que la quiere abrazar Mitsuhara lo besa en la frente y le dice que lo ama Él le dice que también la ama y que siente como si pudiera superar cualquier cosa con ella Este capítulo termina con una hermosa viñeta de Taki y Mitsuhara abrazándose